Cuando hablamos de salud, de noticias importantes, del alcance que se tiene, por ejemplo, con la implementación de programas a partir del Ministerio de Salud, eh, es importante darlos a conocer, socializarlos, saber cuánto ha sido el alcance y que todavía estos programas están vigentes, así que eh, se puede eh, uno informar, ser partícipe de los mismos. Uno de ellos que, que nos parece interesante, que nos parece importante porque llega a, a muchas personas en todo el territorio nacional, es el programa Mi Sonrisa, está con nosotros, hoy Roger Blackwood, responsable nacional del programa Mi Sonrisa, para poder conversar sobre esto sobre las atenciones a nivel nacional y bueno, más detalles junto a nuestro invitado Roger, bienvenido eh, Gracias Gabriela, buenas noche eh, saludar a toda, la, a toda la teleaudiencia de Aviala y, y su programa La Noche al Día eh, bueno, en cuanto a la implementación del programa Mi Sonrisa, es una eh, de las estrategias sociales que viene realizando el Ministerio de Salud con la intervención de consultorios móviles odontológicos. El día sábado hemos realizado el lanzamiento en uh -huh. la ciudad del Alto. Eh, en tres, tres, cuatro días de intervención ha sido un éxito las actividades que se han realizado eh, en sus tres componentes principales. Eh, en lo referente a promoción en salud oral, atención primaria odontológica y, y estamos eh, en las actividades también de prótesis dental. Excelente, de verdad, eh, conocemos las atenciones que están realizado en la Ciudad del Alto y han tenido ustedes con mi sonrisa eh, también la participación en otros departamentos. ¿Cómo estamos en indicadores a nivel nacional? Bueno, a, a nivel nacional eh, la intervención con consultorios móviles eh, se viene realizando a partir de la gestión 2010 y a la fecha eh, hemos llegado a realizar aproximadamente 1.400.000 atenciones odontológicas. Hemos podido llegar a diferentes lugares eh, de los departamentos de Bolivia, a los lugares eh, más inhóspitos, a los lugares eh, más poblados, eh, en, a, a las áreas urbanas, rurales, eh, a todo tipo de comunidades donde existe la necesidad de este tipo de atención. El Ministerio de Salud, a través de estos consultorios móviles, han llegado a brindar estas atenciones. A diferencia de lo que pasa cuando uno tiene que eh, constituirse en el establecimiento de salud, con los consultorios móviles nosotros llegamos a brindar salud a la población. ¿De cuántos consultorios móviles estamos viendo? Porque yo le preguntaba antes de empezar la entrevista y le decía, eh, ¿tienen presencia de verdad en todo el país, en los nueve departamentos? ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo se operativiza este tema, Roger? Bueno, el, el proyecto, eh, como parte del Ministerio del Programa Misa Andrisa, cuenta con 52 consultorios móviles odontológicos. Estos hacen de, el recorrido en el país. Sí, eh, uh -huh. hacemos una coordinación regional, eh, tenemos personal para esta actividad. Eh, de la misma forma dentro del plan de ambulancias, eh, en la gestión 2015 uh -huh. se han hecho se ha, se ha realizado la entrega por parte del Ministerio de Salud en aproximadamente 330 ambulancias odontológicas eh, a los municipios eh, de diferentes departamentos. Uh -huh. eh, esto eh, ha fortalecido las actividades de atención odontológica eh, con el propósito de incrementar la cobertura, de llegar a más población. Entonces, eh, el proyecto del programa Mi Sonrisa eh, es una, eh, una de las eh, implementaciones sociales que realiza el ministerio para que los municipios copien este tipo de estrategias y puedan eh, brindar eh, la, el servicio de atención odontológica. Sin, sin duda eh, conocer la importancia y el alcance, los tipos de atenciones que realizan. Eh, tiene, tiene un, un, una inversión, un monto, se está destinando un presupuesto, eh, especialistas exclusivamente para estos temas, se han atendido eh, emergencias, Roger. El, el tipo de atenciones que se realiza eh, corresponde a un establecimiento de salud de primer nivel. Primer nivel. Primer okay. nivel eh, mm. Si se presentan algún tipo de eh, tratamientos que corresponde a otra instancia, son derivados y se coordina eh, haciendo seguimiento de, de los tratamientos. Uh -huh. eh, la inversión que, que hemos eh, hecho a la fecha es de aproximadamente 69 millones de bolivianos. A partir de la gestión 2010 hasta la fecha se han invertido eh, 69 millones de bolivianos en aproximadamente 1.400.000 atenciones y la entrega de más de 27.000 prótesis dentales a las personas mayores. ¿no? ¿También se ha ido con eso? Sí, es uh -huh. una actividad también que es eh, una actividad principal. Que forma parte del proyecto, el eh, hacer la rehabilitación oral a través de la entrega de prótesis dentales a las personas eh, de la tercera edad. Ahora se ha ampliado este, este, este, esta entrega. Las, los beneficiados son las personas mayores a los 54 años. Es que resulta algo muy. Diferente, ¿no? Uno tiene la molestia, uno está con, con las complicaciones, le, le, le, le tiene los dolores y tiene que ir a, acudir a, al especialista, es, es un tema de costos, un tema de... de que a veces se deja mucho tiempo, ¿no? Y creo que esto va al revés, hasta, hasta de una manera preventiva. Exacto, es, es un pilar fundamental, la promoción y la prevención, eh, pilar fundamental del, del Ministerio de Salud. Entonces, como bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Nosotros enfocamos en nuestras actividades principalmente en la promoción. En la prevención tenemos un equipo capacitado en esta área, entonces nos permite eh, orientar a la, a la población a, a que genere hábitos eh, de mucho cuidado para su salud bucodental. Cómo se coordina eso? Eso nos pregunta a través de redes sociales también, desde Pando. ¿En Pando nos, nos siguen? ¿Cómo se está coordinando los departamentos? ¿Cómo sabe que que estos, estos, eh, est estas unidades pues, van a llegar a, a, a las zonas? Bueno, eh, hemos tenido ya eh, un cronograma establecido por gestiones. Esta uh -huh. gestión estamos en, en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, en sí, y en la ciudad del Alto. Eh, anteriormente hemos estado en otros departamentos de la misma forma se ha coordinado eh, esta coordinación se la realiza a través de las organizaciones eh, sociales autoridades locales uh -huh. las eh, juntas escolares juntas vecinales entonces es con ellos con los que hacemos el cronograma y nos constituimos en los lugares de intervención las atenciones se las realizan eh, a partir de la autorización de los padres de familia, quienes son los que nos autorizan qué tipo de tratamiento eh, les vamos a realizar a los niños. La verdad es importante, son 135 mil atenciones que se han realizado ya hasta el momento. En esta gestión a la fecha hemos eh, realizado 135 mil atenciones odontológicas. Bueno, y eso tiene que seguir, me imagino que va a seguir. Sí, es el compromiso del personal, del uh -huh. personal profesional que forma parte de, del programa Mi Sonrisa Hemos estado este fin de semana en, la feria, eh, en las ferias eh, de uh -huh. salud, tanto en El Alto como en la ciudad de Potosí, donde se ha visto el compromiso social que tiene el personal, atendiendo hasta altas horas de la noche, eh, no dejando que los pacientes se queden eh, con esa preocupación de no ser atendidos. Bueno, ahí está el compromiso en la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz, lo último que se ha realizado y en tan poco tiempo ya las atenciones correspondientes en tema de salud oral. Yo quiero agradecerte, Roger, y siempre bienvenido a la Televisión. A ti, eh, agradecerte, Gabriela, por la entrevista y por la oportunidad y buena, buena noche. Así, Gracias. en este caso se te trata del programa Mi Sonrisa, implementado por el Ministerio de Salud, y los detalles pues los hemos conocido acá en este espacio.